este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de la wiki del aula virtual pero a través de grupos. Para ello, primero en el aula hemos creado una serie de grupos, en este caso dos, en el primero de ellos tenemos a los alumnos 1, 2 y 3 y en el grupo 2 a los alumnos 4 y 5. Nosotros podríamos limitar la wiki a un grupo a través de las restricciones de acceso que tenemos aquí. pero si lo hacemos de esta forma, lo que estamos haciendo es simplemente una limitación para que puedan entrar o no a esta wiki. Pero si por ejemplo tenemos 10 grupos en clase vamos a tener que crear 10 wikis cada uno con esta limitación. De tal forma que la forma más natural de utilizar una wiki por grupos sería con la opción que viene por defecto para esta función que es dentro de ajustes comunes del módulo, utilizar modo de grupo. En primer lugar vamos a ponerle un nombre a esta wiki y vamos a ver, por ejemplo, que la primera página se llame portada. Bien, en modo de grupo, por defecto, no hay grupo, sería como la usaríamos de forma global, es decir, si tenemos 15 estudiantes en el aula, los 15 pueden colaborar y trabajar a esta wiki. En grupos separados vamos a tener, por un lado, un grupo eh, y otro, es decir, grupo 1 y 2 en este ejemplo, y no van a poder ver... La, los contenidos trabajados por cada uno de los grupos y con la segunda visión, la eh, opción, la de visibles sí que, si bien va a estar separado, sí van a poder ver los contenidos generados por cada uno de los grupos nosotros como docentes vamos a tener también de forma sencilla una interfaz para ver qué es lo que están trabajando eh, los distintos grupos bien, vamos a dejar de momento grupos separados y vamos a crear la portada tenemos formato html y aquí ya vemos que aparece la opción de grupo. Vamos a crear las tres páginas, la de todos los participantes portadas para todos, Le voy a poner así explicativo para que quede más claro <coughs> y aquí estamos en la pantalla de trabajo de la wiki y tenemos grupos separados aquí a la derecha. Si ahora me voy a grupo 1 pues no está creada la página para el grupo 1 por tanto la voy a crear y Portada Grupo 1, para que quede más claro también. Y me quedaría crear la página de inicio de Grupo 2. Pues, portada Grupo 2. Bien. Si me voy al mapa, como docente, tengo la portada. ¿Vale? Y dentro de la portada vemos... Las distintas páginas para cada uno de los grupos, en este caso son separados. Bien, si yo ahora accediese como un estudiante, como vemos aquí, alumno 5, el cual pertenece al grupo 2, recordemos, el alumno 1, 2 y 3 pertenece al grupo 1 y 4 y 5 al grupo 2, directamente a este estudiante se va a encontrar ya la portada del grupo 2. ¿vale? Ya el sistema sabe que tenemos una configuración de grupos separados. Y sabe que este estudiante lo hemos dado de alta en un grupo llamado Grupo 2. Y yo a esta configuración, es decir, a las personas que fuesen en Grupo 2, ya les creé su página correspondiente que le he puesto este nombre. ¿Vale? Entonces este estudiante no puede cambiar de pantalla, como vemos aquí, está en el Grupo 2. Si se va al mapa tampoco va a poder cambiar a, a las demás portadas. Y lo que puede hacer es pues, empezar a trabajar con sus compañeros en esta página. Podemos poner página 1, página 3 página, página y a continuación va creando va creando pues, los enlaces. Si necesita, pues va a ser un trabajo más amplio, pues va creando lo que vaya necesitando. Oye, necesita la, una serie de páginas porque va a tener varios apartados la wiki y pueden ir trabajando. Si yo como docente vuelvo a mi pantalla, vale, Alberto vuelvo a, a acceder a la wiki, cuando ya eh, los estudiantes han empezado a trabajar, yo como docente tengo este desplegable aquí y puedo ver todos los participantes, es decir, la, la página para todos los participantes, que en este caso, en este ejemplo, no la va a utilizar nadie, pero es necesaria crearla. Y vamos a tener la wiki del grupo 1, que de momento no se ha trabajado, y la wiki del grupo 2. Dentro de la wiki del grupo 2 ya vemos que han trabajado la portada y veo que ya incluso han creado la página 1. Voy a ver quién, qué estudiante ha empezado a trabajar. Pues en el grupo 2, en la portada, voy a ver quién ha trabajado la portada. Pues ha sido el alumno 5. Muy bien. Ahora veo que crearon la página 1. Entro a de la página 1 del grupo 2, que lo veo aquí, que estamos en el grupo 2. Me voy a Historia y veo que la creó el alumno 5. Bien. De esta forma podemos tener en una única wiki wikis para dos grupos como en este ejemplo o para 16 grupos si tengo 16 grupos en el aula virtual. Y lo tengo todo agrupado de una forma muy sencilla en un único recurso. Vamos a ver la otra opción, la de grupos separados. Perdón, la de grupos visibles. Voy a simplemente cambio la opción, guardo los cambios y lo muestro yo como docente no voy a percibir ningún cambio pero como estudiante voy a volver al alumno 5 eh, del grupo 2 ¿vale? va a acceder a la wiki y ahora sí que va a poder moverse tanto al grupo 1 como incluso va a poder ver las páginas que tengamos para todos los participantes cosa que antes no salía como grupos visibles ahora este estudiante bueno, este y todos los estudiantes de cualquiera de los grupos van a poder ver la, la página o páginas que creemos dentro del apartado de todos los participantes. En cuanto al grupo 2, va a seguir igual. Yo soy pertenezco a este grupo 2, el alumno 5. Va a poder editarlo, trabajar y demás. Y en cuanto al grupo 1, lo que va a poder es visualizarlo. No va a poder editarlo. Vemos aquí que nos aparece la... La pestaña de editar, pero sí que va a poder ir viendo toda la evolución de este wiki que están elaborando las compañeras y compañeros de grupo 1. Resumiendo, podemos trabajar con la opción de grupos de una forma mucho más eficiente con la funcionalidad de modos de grupo sin tener que recurrir a la opción que sería una alternativa de restricciones de acceso. La cual en este caso no aporta ventajas porque tendremos que crear tantos wikis como grupos tengamos y añadiendoles esta restricción. Recuerden que si tienen cualquier duda al respecto, pueden contactar con la unidad para la docencia virtual.